Así se vive la Navidad en Nueva York. Con emblemáticos árboles de Navidad, muchas pistas de patinaje, mercados navideños, el gran show de las roquets, luces por todas partes y muchas cosas más que hacen de la Gran Manzana uno de los destinos navideños más emblemáticos. Y en este video te muestro por qué. ¿Qué tal? Ya llegamos a Nueva York. Estamos en el aeropuerto JFK. Volamos desde Dallas, salimos bien temprano. Nuestro vuelo salió a las 7 y media más o menos. Y llegamos pues en dos horas y media. Ya es como, ya son las 11 y media aquí en Nueva York. ¿Qué tal el vuelo? Bien cómodo, entretenimiento, tenían Wi-Fi. Sí, ¿no? Sí. ¿Y para qué venimos a Nueva York? ¡Christmas! Hemos venido en esta época de sembrina para ver lo que se puede hacer en Nueva York... lo que se puede visitar. Nueva York es uno de los mejores lugares en el mundo... para visitar en Navidad por todo lo que ofrece. Así que vamos a ver. Estamos buscando cómo irnos en el tren. Estamos viniendo solo el fin de semana... así que hemos solo traído nuestras mochilas. ¿no? Solo lo necesario. Ya estamos en la estación de metro. Primero tomamos el Airtrain que une todas las terminales con la estación del metro de Nueva York y ahora estamos tomando el metro para irnos al hotel. Un poco complicado, así que no lo vamos a explicar. Tienen que descubrir pero... e investigar. Pongan ¿Ah? en los comentarios cómo les fue. Pero es vieja escuela y nueva escuela. Acabamos de bajar del metro y tenemos un hambre. Nos hemos demorado una hora para llegar hasta aquí. Vamos a comer en el primer lugar que veamos conocido, cualquier cosa ya. ¿Qué? ¿Chipotle? Chipotle, nos encanta chipotle. <risa> El hambre. Vamos a comer al fin. Mmm, fin. qué rico. Me encanta chipotle. ¿Qué tal? Rico. Rico, ¿no? Para pasar el hambre. Clásico de Estados Unidos. Si han visitado Estados Unidos, probablemente han visto chipotle. Puedes ponerle lo que quieras entre arroz, la proteína, o sea, la carne. Puede ser pollo, yo pedí pollo. Verduras, queso, crema. Es rico. A mí me encanta el protein. Comenten si lo han probado antes. Mm. Mm. Qué rico comimos y ahora nos vamos caminando al hotel. Estamos en la área de Harlem... ...que no está tan cerca al centro, pero pues... ...aquí en Nueva York es carito, pero está muy bonito. Me gustan las casas estas típicas de aquí. Está bueno el hotel, la cama... ...hasta tiene unos microondas, cafetera, paratés escritorio ¿no? y el baño. ¿Qué tal, Iván? Está bien. Chévere, ¿no? Vamos a, a ver si descansamos un ratito y nos vamos directo a ver, a ver las cosas de Navidad. Estamos cansados igual. estamos quedando y ahora vamos por café. Yo soy un chico de Nueva York. Y... ¿Ya no estás de mal humor porque ya tienes café ya? Todavía no, da no más efecto, es que tengo sueño y no me voy a bañarme. A mí el café me hace efecto rapidito. Awesome. Mm. Y yeah, ¡Llegamos! Ahora nos vamos al Rockefeller Center, un lugar clásico para la Navidad porque está el árbol más impresionante. ¿Y qué más? Navidad, Navidad. Dulce Navidad, con mi burrito sabanero el camino de Belén. ¿Qué? No, le he la marihuana. ¿What? Estamos pasando por la Catedral de San Patricio. Vamos a entrar a ver si tiene un pesebre. Todos los días hay mis, Iván. Es una iglesia. Wow, muchísima gente para entrar y ya se ve todo el ambiente de Navidad aquí en la Quinta Avenida. Miren, un montón de gente por todos lados. Bien bonita, ¿no? En esta iglesia te casó Thalía. Sí, como Tola. Ah, Cuando se volvió famosa. multimillonaria de la noche a la mañana? Ah, claro, usted sabe. Y la Virgen de Guadalupe siempre en las mejores iglesias. Santa Rosa de Lima también representando con su altar la primera santa de América, de Lima. Hay tantísima gente que hasta es difícil caminar, pero estamos escuchando las canciones de Navidad. Ahorita está sonando la... Last Christmas, I gave you my heart. También ha sonado la de... ¿Te la sabes? Estamos tratando de ir a, al centro Rockefeller para ver el árbol de Navidad. Hemos podido llegar hasta enfrente del árbol. Hay muchísima gente, todos quieren tomarse fotos y... Está muy bonito, Nivel. ¿no? La verdad, sí, es hermosísimo. El árbol. El árbol, este pino, es un pino real. Todos los años hacen una búsqueda extensa para poder encontrar el pino ideal por todo Estados Unidos, especialmente por el nord, noro, noreste, en esta área de Nueva York. Y pues este año trajeron eso. Traerlo hasta aquí es toda una hazaña. Y pues iluminarlo también, se ve hermoso. Y en esta otra parte, allá está la tienda de Sacrith Avenue, una tienda emblemática que tiene iluminación de Navidad, muy bonita también y en cualquier momento la van a iluminar. Ya prendieron las luces, obviamente tiene música con copyright, así que no voy a poner, ponerla, pero encima de lo que estoy hablando les puedo contar que es un show de luces que se presenta cada 10 minutos. Este lugar es donde se concentra la Navidad en Nueva York, en la Plaza Rockefeller, en esta tienda de Sack Fifth Avenue y al lado que está la Catedral de San Patricio. ¿Qué tal, Iván? Súper bonito, entretenido, mucho hermoso. Otra cosa también muy conocida de esta tienda de Fifth Avenue es que tiene sus displays, de, o sea, las ventanas decoradas de una forma muy especial que todo el mundo viene a verlas. Muy bonitas, ¿no, Iván? ¿Cuál es? Esas, pues mira. Oh, la verdad, sí, se sabe. Sí, se caracterizan por tener sus... sus este, ¿Cómo se les diría? Vitrinas, ¿no? Vitrinas, Vitrina, bien bonitas. Cada vez hace más frío, está haciendo frío, ¿no? Por eso me puse el gorro. Pero tú tienes guantes, felizmente, sí. Y aquí hemos venido al Brian Park. Este es un parque, pero en estas épocas se convierte en un mercadito navideño gigante. El más tradicional y según el más el más visitado de Navidad. Miren, le están pidiendo matrimonio a la chica y aceptado. Ahí, ¿no ves? Hay muchos mercaditos navideños en Nueva York pero este es el más icónico al parecer. Desde aquí pueden ver la bola de... Ahí, ahí está, de Año Nuevo, ¿la ven? Esta es la bola que baja cada 31 de diciembre para el primero, para recibir el año. Ya está ahí esperando su bajada, ¿qué opinas Iván? Me lo imaginaba más grande. En realidad con tanta gente no se puede disfrutar tanto porque hasta es difícil caminar. Quería un chocolate caliente, pero las líneas están interminables. ¿No, Iván? Tanta gente. Sí. Tengo mucha hambre y está lleno de gente en todas las líneas. Sí, está bien difícil para ordenar algo. Pero tenemos que hacer una línea, pues, Iván, para comer. Felizmente encontramos un lugar que no tenía mucha línea y justamente de lo que nos encantan, los dumplings. ¿Te gustan los dumplings? Sí, ya se brita. Bueno, se tiene que esperar 15 minutos, pero no como los otros, ¿no? No, los otros es la fila grandísima. Sí, no, ahorita vienen bacanita, los dumplings. ¿no? Oh, de pollo irregular, pollo con piña irregular. A ver, prueba tú primero. ¿Rico? Oh. A ver qué tal. Mm. Mm. Vamos a probar el de pollito con piña. A ver. Mm. Mm. Si vienen a Nueva York para... Navidad, para estas fechas, para ver todas las cosas, los mercaditos, etcétera Les recomiendo venir un día de semana porque los fines de semana, hoy es sábado, está hasta la madre de gente. No hemos podido conseguir el chocolate caliente. Ya será de para mañana. Ya será para mañana, yo creo, sí, porque está horrible. entonces ya nos vamos, pero mañana continuamos. Pero vengan un día de semana para que no se no se podía ni caminar, ¿no? Iván? No, pero es parte de la lo... Es parte de la magia. La magia. De... <ríe> ya, vamos. Buenos días. Ya casi tarde, soy ya tardes ¿sí? ya. Ya Sí. Tenemos un hambre, pero antes de salir a pasear y a ver más cosas de Navidad vamos a desayunar. Vamos a encontrar un desayuno de que tienen huevos, Huevitos, y así. ¿no? Y así ¿no? Ojalá como Denny. Sí. Así que tenemos hambre, vamos. ¿Tienes hambre? Sí, mucho. Aquí está, Andy's Restaurant. Te ves rico. Vamos. ¡Qué piña! ¡Qué salados estamos, Iván! La verdad, un día especial de tacos, tío. Sí, eh. Estaba cerrado para un evento privado, así que no estaban operando. Bueno, será para la próxima. ¿Qué comemos ahora? Cualquier cosa, hamburguesa. hamburguesa. Burger King, Taco Bell, Chipotle otra vez. American Places. El Shake Shack, que es de Nueva York. Ah, ¿no? yo Vamos. No. Ahí está el Shake Shack, originario de Nueva York. Cada hamburguesa costó como 10 dólares, y las papas 4, Nueva York. Nueva York. ¿Rico? Uh -huh. mm. Se ve buena la hamburguesa, ¿eh? Me gusta cuando la carne sobrepasa al pan, porque hay otros lugares que venden la hamburguesa, y la hamburguesa ni se ve porque está dentro metido una cosita, a ver. Rico y Shea, Shack es conocido por sus shakes también, ya me pedí un shake navideño de galleta navideña, Christmas Cookie, rico. Fuimos mm. a buscar bufandas y ahora sí ya nos vamos a, a Central Park, ¿no? Ya estamos en la... ¿Esta que avenida? Este es el cruce de la quinta avenida con... Este es uno de los hoteles más emblemáticos. Mira, el Hotel Plaza. Y allá está la tienda Apple. Uno de los centros donde más regales para Navidad. Yo quiero un nuevo iPhone. aunque no, ya tengo ya. ¿Tú qué quieres? Yo quiero un iPhone nuevo. Sí. Y buscar mi oh. guante que se me cayó. Ay, Iván. Y es mío todavía. En medio de la calle. A ver, ¿cómo está mi guante? Ya destruido. A ver, ¿ya lo atropellaron ya? Está igual. Y aquí Central Park, el parque central. Es inmenso, inmenso, porque hemos estado viniendo en el bus desde el norte y nunca paraba el parque, ¿no, no Esta ya es la parte final. Sí, sí, porque aquí ya está la calle. Miren, la estatua de Simón Bolívar. Y aquí al otro lado, esta es una entrada muy icónica de Central Park, del parque central. Y al otro lado está... Otro libertador importante de Sudamérica. Juan José de San Martín. Allá en ese lado. Voy a acercarme. Me encontré la pista de hielo. Guau, wow. ya viste la pila. Pues resulta que la lluvia está lloviendo cada vez más fuerte y dicen que van a. a probablemente cancelar el patinaje porque está lloviendo mucho en cualquier momento y no hay devoluciones y además hay una línea larguísima para comprar los boletos así que probablemente no vamos a entrar. Vamos a ir a un lugar donde podamos tener cobertura porque no tenemos este impermeables ni paraguas así que podemos enfermar. Mañana de repente podemos regresar, ¿no? A las 10 de la mañana. A las 10, sí, antes de irnos. Caminando por la quinta avenida y todas las seis tiendas de lujo, hemos llegado otra vez a la iglesia de San Patricio y al Rockefeller Center. Esa es la parte de adelante. Ayer, donde vimos el árbol de Navidad, más tarde vamos a regresar a esta zona porque tenemos boletos para ir a ver a las Rockettes en el Radio City, no? La verdad, sí. Un show icónico. icónico y lo demuestra. Hemos llegado al punto más emblemático de Nueva York, Times Square. Eh, la lluvia, como que han malogrado los planes de mucha gente y todos han abarrotado los restaurantes, los cafés, ¿no? No pudimos comprar el café. acabó el café y apenas son las. Y no, el chocolate, de tarde. el chocolate más bien. Ya no hay chocolate, Sí, tardas, no sí, hay escasez de chocolate caliente aquí en Nueva York y donde sí hay, hay líneas larguísimas. Pero bueno, aquí seguimos en Times Square, el punto más emblemático, miren la bola, como les mencionamos ayer, ahí está, dice 2022, listos para despedir el 2022 para recibir el 2023, ahí ven la bola, voy a acercarme, bonito, ¿no? Yeah. Estamos yendo a ver las Diker Heights Christmas slides las suces de Navidad de la calle Diker Heights, ¿no? las fotos, se ¿eh? ven muy bonitas no, no, no, ¿Sí? Ay, no prestas atención, no ¿Sí? yo, te Yo soy el que prestas sí. atención, sí. Sí, tú no prestas atención, sí. okay. Hay casitas muy bonitas, muy bien iluminadas. Hay mucha gente que está viniendo. Es una calle larga al parecer. Vamos a ver. El burrito sabanero se entiende Valencia. Mira, la gente también viene en sus carros a pasear para ver las luces. Y toman sus fotitas y se les apaga el carro. <risa> Estamos de regreso en el centro y hemos regresado para ir al Radio City Music Hall. ¿Para qué, iban? Para ver un espectáculo de Navidad maravilloso. Sí, de las roquettes, que es súper eh, conocido, popular. Pero vamos a ahorrar algo de comer rapidito a ver qué encontramos en el camino. ¿Qué es el final? Conocido, popular y costoso. Al último decidimos comer un kebab que estaba saliendo más rápido. Aquí, 8 dólares por un pollo, o sea, una bro brocheta de pollo en un pan. ¿Rico? ¿Sí? Para aguantar el hambre, porque ya nos, ya va a empezar el show y saliendo del show planemos comer. Encontramos chocolate caliente, al fin, de 6 dólares, pero bueno, aquí todo es bien caro en Nueva York, ¿no? iba Mira, está bien rico, eh. Sí, está rico. A ver el chocolate de mísero. Mm. Mísero. Está rico, eh. Viene como. ¿Cómo se llama el Hazelnut? Eh... Uh, Almendra. No, no, no. Esa nuez que tiene la Nutella. Avellana. Avellanas. Ah, Avellanas. Aquí está, Radio C. Ahí vamos. Estila tremenda, horrible, ¿no? Horrible y en el frío. Sí, y no van a dejar en grabar adentro... así que voy a tratar de grabar con el celular. La verdad. Estas imágenes las saqué con el celular... y puedes ver que el lobby ya es un propio espectáculo... pero nada como el show navideño de las Rockettes... un ballet de bailarinas profesionales... que hacen un show resaltando Nueva York y Navidad... con la ayuda de Santa Claus y otros personajes... que lo hacen muy especial... muy recomendado si vas a la Gran Manzana para Navidad. Hay un Apo abierto, así que vamos a comer ahí, ¿no? ¿Qué te parece? ganando yeah, bueno, y bonito. Ya estamos en Apo y estamos empezando con una margarita frozen yo y una margarita sí, azul bien. Iván. ¿Te encantan las margaritas, no? Sí, pero esto no es margarita, creo. Sí, sí blue margarita. Ah, oh, wow! Y la mía es regular, pero frozen. Trapé. ¿Qué tal? Mm. Mm. Y de comer hemos pedido unos, ¿cómo se les llama? Chicken. Y pollo con camarones y puré de papa puré. pedimos lo mismo es pollo con camarones en una salsa de mantequilla con puré de papas y brócoli a ver iván rico rico probar el pollito mmm rico no el puré el mm. ¿Cómo? El mejor aderezo es el hambre. Uh -huh. Ahora hemos pedido un trago navideño que tienen, que es como piña colada, pero sabe a Navidad. Prueba a ver, Iván. ¿Sabe a Navidad? Navidad. Sí, Navidad? que sabe Navidad. Sí, sabe Santa Claus. Sí, está rico. No sé si puedan notarlo, pero acabamos de salir del restaurante y está nevando. Poco, no mucho. Y no se va a acumular nada en el piso porque va a ser algo leve y va a parar pronto. Hemos llegado donde nos estamos hospedando y está nevando mucho más ¿no? Se puede ver la nieve, ahí se nota. Mira, la, la sí, ropa. Sí, Harta nieve, harta nieve. Pues ya, con eso ahora sí nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Qué linda la nieve! La verdad, sí, sí, y bien bonito.